Mi nombre es Augusto Schilacci. Soy eh, director para Real Effects. Eh, Real Effects es una compañía en Estados Unidos. Eh, ya hace 17 años que trabajo con esta compañía y nos dedicamos a hacer películas de animación. Vine al Festival de Pixelato eh, tres años atrás por el libro de la vida. Y ahora estoy de vuelta con este trabajo de Best Fins, unos cortos que dirigí, pero súper encantado de estar acá, me encanta la gente y me encanta todo el cariño que hay. también de lo que estoy haciendo es eh, trabajando, en la, en, o sea, mirando pitches en el área de matchmaking. Eh, hasta ahora he visto una buena cantidad de personas y la verdad que la calidad me, me ha impresionado. Esta es la primera vez que lo hice el año pasado, no lo había hecho eh, y re contento porque la verdad que hay muy buen trabajo, muy buenas ideas. es como, viste, cada vez que ves una, como querés hacerla, viste, uy, está bueno, vamos a hacer esto, eh, pero la verdad que estoy muy impresionado con la, cantidad de, con la cantidad y la calidad de trabajo que ha venido de, de toda la gente que he mirado. Estaba, vine hace tres años y era mucho más chico y la verdad que eh, a, ahora... Estoy súper impresionado en lo grande que es, o sea, definitivamente la cantidad de invitados la, de la última vez era, no me acuerdo, pero creo que la mitad de lo que es, menos de la mitad, porque creo que ahora son 120, así que es, es, estoy súper impresionado con la cantidad de, de gente que atiende al festival y con la, eh, o sea, la cantidad de invitados y la calidad de invitados ha crecido mucho, así que la verdad que, eh, y me alegra mucho porque es una cosa, es, es un festival que, que me encanta me encanta la gente, como, como lo había dicho antes, y ver que está creciendo tanto es, es como ver tu hijo eh, crecer, o sea, le querés seguir dando, dando ese amor, ¿no? Porque la verdad que espero que de acá sea mucho más todavía.